Hola, hola, ¿qué tal? Nos encontramos en San Luis de Aloguincho. Don Edison, ¿qué celebramos? Celebramos este 16 de julio las fiestas de San Pedro, acá en San Luis de Aloguincho. Te esperamos, no te pierdas. ¡Te esperamos! El nuevo integrante de Arik te habla. ¡No faltes! Este 16 de julio...